Bueno, pues quiero que observen ustedes el puterío que tengo aquí de, de luces, ¿vale? Esto parece un, una... Bueno, lo que es Christmas. Lo que es la Christmas. Eh, calahorra, calahorra que parece Washington, tiene obispo toda la hostia, Casa Puta y Frontón. Y y nada, bueno, pues eh, me he planteado hoy hacer... Y me voy a poner esto aquí que me mire a mí el hermosa faz. Me he planteado hacer hoy el, el Dime Niño de quién eres, todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Eh, solamente esta parte. Luego la de Resuelen con Alegría los Cánticos de mi Tierra, eh, la vamos a dejar para otro día. Y, y nada, esto es un sencillito. Yo creo que lo, que lo podemos clasificar como básico, como banjo básico, para aquellas personas que, que estén empezando con el estilo melódico. Les va a servir muy bien como... Para practicar la, la escala melódica de sol vale, Porque básicamente la escala melódica de sol eh, lo, he, lo he dividido en parte A parte B eh, La parte A es simplemente escala melódica de sol Y la parte B pues hay un, un rolito ahí de primavera vale, Pero básicamente muy, muy poquita cosa Sencillo, resultón Y para con tiempo, estamos todavía a día 15 Con tiempo para practicarlo a, de cara al 24 ¿vale? Y sorprender a las amistades y a los allegados y allegadas con, con el, el villancico este. Ya pues, vamos al lío y, y ya está, al lío del Montepío. adelante Bueno, pues como decía en la presentación, aquí lo que vamos a hacer es estar eh, repitiendo un poco la escala de sol mayor en estilo melódico, con muchas cuerdecitas al aire para que resuene con alegría los cánticos de mi tierra. Y eh, vamos a empezar haciendo esto segunda al aire tercera en el quinto traste eh, primera al aire segunda en el en el quinto traste y primera al aire otra vez lo tenemos que tocar lentito porque esto es todo un villancico dime niño de quién eres por ahí va es decir más rápido no hace falta si lo queremos tocar fiel a, digamos, al villancico tradicional, si lo que queremos ir a hostia de estilo bluegrass, pues evidentemente eh, se, habría que tocar más rápido. Vale, está es la primera parte. Y ahora... Esto es... Perdón. Quinta al aire. Eh, segunda en el, en el décimo traste. Primera en el noveno. Repito la segunda en el décimo y remato con la quinta al aire. Ahora me voy a ir al traste 7. Voy a hacer una, un acorde re de barra, ¿vale? Y voy a tocar primero la segunda en el traste 7. La quinta al aire. La primera en el traste 7 también. Y remato en el en la tercera cuerda en el traste séptimo y ahora me vuelvo otra vez al traste quinto y hago esto puedo hacer la melodía sencilla tinton tinton tan pero creo que queda más un poquito más chulo haciendo esto que es esto de los de igual que al principio quinto en la tercera eh, primera al aire eh, Segunda en el quinto eh, ahora primera en el cuarto eh, eh, sí, primera en el cuarto Y cuarta al aire Perdón, cuarta al aire Primera al aire vale Repito esto que, que me estoy confundiendo como siempre Como no tengo una tabulatura Sino que lo estoy haciendo de memoria Pues me, me confundo yo sola La noche me confunde eh, Entonces Empezamos. Esto es la parte que quiero. ¿Vale? O sea, mi muela. no sé si está quedando claro o no. Lo repito todo muy lentito. Así queda mejor. Eh, si dejo pulsado, de alguna manera, el poco sustain que, que tiene el, el banjo se ve compensado entre la, la resonancia de las cuerdas al aire y, de, y dejar pulsada la nota pues digamos se mantiene un poco. No sé si suena un poquito disonante. No, yo creo que queda bien. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, y esta es la primera parte. Vamos a la segunda parte. Y en esta parte, que es un poquito más difícil, lo que hago es, primero... Eh... Esto es un trino de estos... Un trino no, un, una, eh, ¿Cómo se llama esto? Un triplete creo que se llama, un tresillo, eh, creo que lo usan en español. Esto es dos ¿vale? Me bajo a re, ¿vale? Solamente el intervalo, digamos. Aquí estoy traste 1, traste 3, traste 2, perdón. Aquí estoy traste 3, traste 4. Y ahora. Aquí ya vuelvo a la escala melódica y lo que pongo es el, el traste 5 de la primera, traste 5 de la segunda y aire, ¿vale? Y ahora viene la parte más dificililla, que es, eh, voy a poner esta nota, la voy a tocar dos veces, pero para no dar dos veces la cuerda al aire, lo que voy a hacer es poner esta nota, que es la misma, eh, si está el banjo, el ban, el banjo afinado, si no, no, el banjo. Si está el banjo afinado, entonces pongo el, el, el índice en el traste 3 de la segunda, y toco la, la, la segunda y la primera al aire, ¿vale? De manera que doy las dos notas sin repetir la misma cuerda. Y ahora... Así mejor. Aunque es un poco más difícil, me refiero a la mano derecha, entonces esto es... Traste quinto de la segunda, traste quinto de la tercera, traste séptimo de la cuarta y hay que procurar eh, no repetir tampoco mano derecha. Es decir, que si le doy dos veces con el índice, como acabo de hacer, pues remato con el, con el pulgar. Si lo hago bien, que sería eh, intercambiando, entonces voy a tener que rematar con el índice, subiendo, que no es nada, nada común tampoco. Perdón. Esto es repetir el índice. Voy a intentar hacerlo sin repetir el índice. Sí. Oh, es difícil, repito el índice lo que pasa con esto es que esto es un vicio o sea, de repetir, con lo cual eh, a la hora de coger velocidad me, me va a impedir si esto lo tengo que tocar a 200 bpm no, ya no, no iba a poder, ¿vale? pero bueno, como esto es un villancico eh, lentito pues por... vamos a dejarlo así, por mor de la simplicidad y ahora aire la, la segunda, eh, la, la, la tercera en, en el quinto, primera al aire, repito la, la, la, la tercera en el quinto traste y a, remato en, en la segunda al aire Ahí. sería, pero esto es difícil, ¿eh? Así es como es más fácil, repitiendo el índice. ¿Vale? Bueno, y ahora lo ponemos todo junto.